Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 11 de julio del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a ustedes por ser tan gentiles y compartir estas dos horas de intenso trabajo preparada con mucho honor para ustedes. Desde las noticias locales, nacionales e internacionales, comentarios y entrevistas, todo lo acontecido con, a razón del paso de la tormenta Berly sobre nuestro territorio nacional. Y en el café caliente tendremos a las reinitas, a las niñas candidatas al reinado de Santa Ana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todo el contenido desde de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos enlaza con todo el nordeste.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 Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Payat, Moca. También al 46, que nos une a la ciudad a la ciudad corazón de Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. También al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Recordarle que nuestro compañero Francis Rodríguez está de vacaciones. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. A raíz de todo lo acontecido en el día de ante de ayer y ayer, por el paso, por la presencia de una onda tropical en nuestro país y también por el paso de la tormenta Berlin, que en, la mayor, en el mejor contenido de, de las cosas, este fenómeno se fue degradando desde ciclón, tormenta tropical, depresión tropical y llegó aquí prácticamente degradado. Y unas células convectivas que actuaron sobre la región del Gran Santo Domingo y San Cristóbal, Jaina, provocaron grandes estragos por la gran cantidad de lluvia acumulada, eh, caída en, en ese espacio de tiempo. También otras regiones del país fueron afectadas grandemente en la zona este-sureste de nuestro territorio, lo que evidencia la vulnerabilidad de nuestro territorio. Para hoy, para hoy, menos posibilidades de lluvias. Hay presencia de polvillo del Sahara. El tiempo cambia drásticamente. Un frente de viento oeste-suroeste -oeste, con poca humedad y también la presencia de polvillo del Sahara con promedios hasta de 103 eh, micrones por metro cúbico esto tendrá como consecuencia la incidencia directamente en la conformación de los campos nubosos, que serán mínimos. No obstante, se queda ese remanente de la tormenta Berlín y pueden ocurrir aguaceros en lo que es las zonas montañosas de la cordillera central y la zona fronteriza y algunas partes de la zona oriental. Va a haber eh, presencia de polvillo de Sahara, pocas posibilidades de lluvia, pero por los arrastres que quedan en nuestro entorno geográfico se pueden producir desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas y por eso, y desplazamiento también, deslizamiento de tierra. Es por eso que la Oficina Nacional de Metrología eh, mantiene la alerta y los avisos. Mantiene alerta para María, para María Trinidad Sánchez y Samaná, para Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Peravia, Asua. Santiago, Barahona, Espaillat y Duarte. Y mantiene aviso para el Gran Santo Domingo, La Altagracia, Monseñor Noel, La Romana, Atomayor, Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, San Cristóbal, La Vega, Sánchez Ramírez y San José de Ocoa. 12 provincias en aviso y 10 provincias en alerta por los remanentes que quedan de lo que fue la tormenta Beryl. En resumen, se van a disminuir las lluvias. A partir de hoy, entra gran parte también al país de aire menos húmedo y polvillo del Sahara. Y esta activa onda tropical ya se encuentra por lo, la parte oriental de Cuba, no ofrece peligro para nosotros. Igual que el ciclón Cheryl, que está en la costa norte de Estados Unidos a 165 kilómetros por hora, categoría 2, y a una traslación de 35 kilómetros por hora, pero no ofrece peligro para nuestro territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir a nosotros durante el día de hoy. Por otra parte, eh, compartir con ustedes el informe que ha salido durante este año de 12 indicadores económicos que nos dicen a nosotros cómo está el país con relación a lo que es el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano, cómo anda nuestro país. Y para compartir con ustedes estos índices que lamentablemente dicen mucho de nosotros, por ejemplo, el partido que nosotros tenemos en el gobierno, que solamente se apura por estar en el poder, pero no tiene una política planificada de índice de desarrollo humano. Con ese poquito de lluvia que hubo, se pudieron desvelar nuevamente las debilidades de nuestras instituciones y también las debilidades de nuestra infraestructura. Para ponerle un ejemplo, Santo Domingo, que en el tema central vamos a estar hablando de las inversiones del Estado y la calidad de esas construcciones. Pero vamos a ponerle el ejemplo de lo que es el drenaje en las zonas urbanas. La ciudad de Santo Domingo, en el día de ayer, parecía ríos y mares de agua y eso que es una ciudad que está en plataforma que van hacia lo que es el malecón como si fueran terrazas descendiendo hacia el mar que tiene una trayectoria natural tiene una trayectoria de inclinación natural sin embargo 20 años sin planificación urbana donde una ciudad que tiene más de 8.000 kilómetros internos de calles y avenidas, formando lo que se llama una capa de cemento y una capa asfáltica, donde la, el agua no tiene por dónde eh, correr, solamente de esos mil y tantos kilómetros, solamente se han intervenido de una manera medianamente eficiente para drenaje, 800 kilómetros en 20 años. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Esto que sucedió. Estas inundaciones que tomaron de sorpresa a muchísimos municipios que hasta en su casa los vehículos se le inundaron de agua, hasta arriba que se le dañaron. Pero el índice, los índices de desarrollo humano que queremos eh, evaluar en este comentario de esta mañana y compartir con ustedes en República Dominicana, son las evaluaciones internacionales. Primero, ustedes conocen todos los resultados que nosotros tenemos en materia de matemáticas y ciencias. De acuerdo a PISA, que es la prueba internacional, y a Foro Económico Mundial, nosotros, por ejemplo, en lo que es eh, ciencias matemáticas y físicas, de acuerdo a PISA, somos el 72 países de 72 países, el peor de todos somos nosotros. De acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos el 131 de 138 países evaluados. 131 de 138 países evaluados, igualmente paupérrimo, igualmente malo, con seis años casi de inversión del 4%, más de ciento, más de medio millón, más de 500 mil millones, perdón, más de 500 millones invertido en educación y todavía esos índices no no han variado. Con relación a la Organización Mundial de la salud, muertes en accidente, de acuerdo a la Asociación Mundial de la Salud. Nosotros somos el líder de la región en muerte de accidente, líder en la región de muerte en accidente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ya para el 17 fueron tres mil y pico de muertos por accidente. Y Hemos visto todos los accidentes que han pasado. Todo esto, falta de planificación y falta de ejecución, falta de ejecución, ahora mismo tenemos eh, la ley de transporte en un limbo con lo que es el intran y estos asuntos. Bueno, en corrupción tenemos dos informes, el Foro Económico Mundial y el Foro y Transparencia Internacional. De acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos el 134 países de 140 países evaluados en materia de corrupción a nivel del mundo. Somos uno de los países más corruptos del mundo, tanto pública como privada. Y de acuerdo a un sondeo, 46 de cada 100 dominicanos han tenido que pagar soborno para obtener eh, lo, que está, lo que está demandando. De acuerdo al foro, al, al transparencia internacional, nosotros somos el país 103 de 168 países evaluados. Eh, en corrupción también, de acuerdo a Lorente y Cuenca, nosotros estamos entre los peores de América Latina. Nos lleva a Venezuela en asunto de corrupción. Confianza en la política, de acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos el país 133 de 138. Hemos totalmente tocado fondo en lo que es confianza a la política. 133 de 138. Somos de los países que menos confían en la política. Los modelos, el modelo económico... Tiene, por ejemplo, el PLD de 20 años un modelo fracasado porque no ha dado resultado en la redistribución de las riquezas en toda la población. Se han enriquecido algunos pocos. Se ha enriquecido, por ejemplo, el Comité Central del PLD, el Comité Político del PLD, los funcionarios. Igual que otros empresarios beneficiados, que solamente ellos le dan las licitaciones y, y, y se la ganan de la mayoría de las obras. En materia de ética empresarial, de acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos 130 de 138. Nuevamente, esto está muy relacionado, la ética con lo que es la corrupción, y es por eso se parecen estos eh, índices que se están evaluando. Desarrollo internacional, de acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros estamos en 123 de 138. Tantos que no hablan de desarrollo, tantos que no hablan de progreso, pero sin embargo estamos en el 123 de 138. ¿A qué se debe eso? No hay un solo problema solucionado. Básico, problema básico. Ejemplo, problema de la vivienda solucionado, no está solucionado. Nosotros Inclusive hemos aumentado en problemas en problemas de la vivienda. Tenemos menos vivienda comparado con, el, con, la, con la cantidad de la población que lo que teníamos hace años atrás. Es decir, ahora tenemos un déficit de vivienda que supera los 2 millones de viviendas. Y este eh, momento, por ejemplo, estos últimos gobiernos que hemos tenido han dado mucha noticia mucha tambora, mucho bombo acerca de construcción de vivienda, pero en realidad ha construido menos vivienda que todos los gobiernos anteriores. En la parte de jóvenes que no estudian ni trabajan, de acuerdo al Banco Mundial, nosotros somos los líderes de América Latina. Por eso, toda esta problemática de delincuencia que se da en nuestro territorio nacional, galopante, que todos los días va creciendo, todos los días va creciendo. Más de 2.300 jóvenes, en su mayoría, muertos, matados en las calles por delincuencia, por tráfico, por inseguridad, y esto se debe a falta de oportunidades. Jóvenes que no estudian ni trabajan, como lo destacó el estudio del Banco Mundial, donde... Clasificaron 500 barrios de, nuestro, de nuestras grandes ciudades y hay más de mil jóvenes que están en peligro de delinquir, posibles delincuentes, porque no tienen oportunidades. Entonces, eso provoca que la delincuencia eplosione y se desarrolle en grandes cantidades. Esos ninis son el 90% de todos los hechos de violencia y delincuencia que se registran en el país, el 90% pertenecen a ellos porque no tienen oportunidades. ¿Quiénes son los culpables? Directamente los gobiernos por no planificar y por no invertir en, la, en los jóvenes, en la gente como debiera de invertir. En mucho anuncio no se invierte en la gente, en mucho anuncio lo que se hace es que se gasta recursos que es del pueblo, en cosas que no tienen ningún tipo de valor. La otra, el otro índice importante que nosotros eh, queremos compartir con ustedes es el déficit, eh, el déficit eh, democrático. De acuerdo a Polilab, que es un instituto, nosotros somos el tercer eh, país de América Latina en este déficit. Poca democracia en muchos estamentos del Estado y para no cansarle verdad y ya me están eh, llamando con la música eh, lo que es eh, la muerte eh, prenatal lo que es la muerte neonatal nosotros somos de los líderes en América Latina también de acuerdo a la UNICEF somos el tercero en América Latina en mortalidad neonatal en trabajo infantil, nosotros somos el décimo en América Latina. ¿Qué razón estamos dando? No hay una sola necesidad básica suplida al pueblo dominicano, ni de vivienda, como dije anteriormente, ni de salud, ni de seguridad, ni de educación. Entonces, ¿qué se ha hecho con todos los recursos? Simplemente se ha hecho mucha política barata, de engañar al pueblo dominicano con mucha publicidad engañosa Esto es de mañana y así iniciamos esperando tener un mejor país para todos porque nos, nos lo merecemos Somos dominicanos y pagamos nuestros impuestos para que aquellos que nos gobiernan sepan administrar bien esos recursos del Estado En breve volvemos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 Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana Y de inmediato les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega Que ya está con nosotros en el set. Buenos Raquel, días, hermano. buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Todo bien. Qué Después bueno. de la lluvia, volviendo a <risa> la normalidad. Así es. Y bien. ahora, polvillo del Sahara. Bueno, para completar, <risa> ya lo han hemos los pronósticos de Jean Suriel, uno de los más activos en esta materia que es República Dominicana, la misma ONAMED. El polvo de Sahara que afecta mucho, sobre todo a las personas que sufren enfermedades eh, respiratorias, respiratoria, porque puede ese polvillo eh, afectarle mucho complicarle más la salud, además de la vista, afecta a la vista por la brumosidad que, que se ve en el ambiente y que le puede dañar. Hoy es miércoles señores, día de San Benito, así es que todos los que llevan por nombre Benito, bendiciones en su día. Un santo muy querido, el preferido, sobre todo el santo de la agrupación Emaús. Acá en, en el mundo No solo República Dominicana sino en gran parte del mundo Ahí está la música que nos indica la que música. Vladimir Paula está listo Buen la día hermano La música de las noticias con Vladimir Paula Buenos días Vladimir Muy buenos días hermanos del alma Buenos días Raquel Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? vivo vivos, gracias a Dios, Raquel. Qué bueno. Y Fulvio. Aquí estoy, hermano, hermano. Desesperado esperándote, saber si te mojaste. Hermano, ahí voy. Mira que han mermado, han, han ¿verdad? Eh, desde, creo que desde ayer en horas de la noche, que comenzó, ¿verdad? Que cayó una llovina sí. por última vez, Por lo menos en el entorno, en el casco urbano, no he sentido nada en San Francisco de Macorís, a pesar de los pronósticos. Miren donde sí está lloviendo, señores, increíble. Y que ya asciende, asciende a 179 el número de muertos por las lluvias es en Japón. Increíble, señores. Así que asciende a 179 el número de muertos por las lluvias torrenciales en Japón. Las precipitaciones causaron el desbordamiento o desbordamientos de ríos que inundaron poblaciones enteras donde el agua alcanzó los 3 metros de altura en algunos puntos y provocaron graves daños en edificios, carreteras, puentes y otras infraestructuras. ¡Oh Dios! Miren las imágenes. ¿eh? Por el momento hay 179 víctimas mortales, la mayoría de ellos en las eh, prefecturas de Hiroshima oeste y... Okoyama, en Eime sudoeste Según los datos ofrecidos en rueda de prensa Por el ministro portavoz ejecutivo Joichidet Suga Ahí están las imágenes Cómo han quedado algunos de los vehículos Las casas inundadas totalmente, señores Increíble Miren, ya en otro orden En otro orden Atentado suicida en Pakistán Deja al menos 12 muertos y 30 heridos Al menos 12 personas murieron Y 30 resultaron heridas En un atentado suicida En un acto electoral De un partido regional De noroeste de Pakistán A dos semanas de la celebración De los comicios generales en ese país Informó una fuente oficial Se trata del primer atentado Contra muertos de la campaña electoral Para las elecciones generales Del 25 de julio ...unos comicios en los que están llamados a votar unos 105 millones de personas... ...entre los 12 muertos se encuentran el político Aaron Vilaúr... ...cuyo padre Aaron Vilaur falleció en el 2012 en otro atentado suicida señores... ...increíble, ahí está... ...miren ya pasando entonces al ámbito nacional... ...el COE mantiene... 22 provincias en alerta, hay 19 localidades incomunicadas. Ahí está. El Centro de Operaciones de Emergencia COE mantiene 22 provincias bajo estado de alerta debido a las lluvias de la tormenta beril, la cual además dejó tres puentes colapsados. 19 localidades incomunicadas, más de 8 mil desplazados. 75 acueductos afectados y daños al sistema energético. Escuchemos. Tenemos 75 sistemas de acueductos afectados. En su mayoría, lo que se ha hecho es cierre preventivo por alta turbiedad. Afectando unos... 900.669 usuarios viviendas afectadas 1.586 viviendas destruidas 4 desplazados a casa de familiares 7.930 personas personas en albergues oficiales 96 comunidades incomunicadas 19 puentes afectados 13 carreteras afectadas 1 y provincia en alerta continua 22 señores así que se mantienen aún estado de alerta para esas comunidades y para los que pensaron que Beril a su paso por nuestro país y las lluvias no han provocado nada, ya ustedes ven señores, increíble. Vamos ya a entrar entonces al ámbito regional local, comenzamos por Salcedo señores, denuncian la desaparición de un joven en Salcedo, se encuentra desaparecido José Ariel Gabriel Hernández, y es residente en Rancho Almedio de Salcedo. Quien tiene, señores, ahí está 15 días que no regresa a su hogar. Salió a su trabajo y no llegó desde el 25 de junio. Ahí está su madre. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Él no tiene problemas psiquiátricos porque es profesional, es enfermero, tiene siete años trabajando en el hospital este, Morillo aquí en La Vega. Él tiene problemas, es, es que juega, él juega. Entonces cuando él, él salió a cobrar el martes 26 y no nos volvió la tarde, no regresó. Ariel Antonio Gabriel, él, 29 años. Si sí, hace un año ese desapareció por un día, después al año siguiente ese desapareció por ocho días y ahora ya tiene 14 o 15. Que se comunique conmigo, que sabe cómo hacerlo. Bueno, pues ojalá y que en esta ocasión el joven Gabriel Ariel Gabriel Hernández haya realizado lo mismo ya lo había hecho en otras ocasiones, duraba ocho días, según decía su madre, y vamos a esperar, se encuentre en esta ocasión desaparecido desde el pasado día 25. Ojalá y que aparezca sano y salvo. Miren el comité, a propósito de que todavía se mantienen algunas comunidades en estado de alerta, 22 provincias, la provincia de Duarte es una de ellas. Vamos a ver porque el Comité de Prevención y Mitigación y Respuestas Rápidas ...se reunió en la gobernación, todas las autoridades... ...ahí está encabezado el encuentro por el gobernador Juan Antigua... ...escuchemos. Ya aquí hay una experiencia acumulada... ...y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer... ...en caso que se presente algo... algunas novedades en el camino... ...desde luego... ...vamos ahora en esta reunión... ...a unificar... Alguna, algún, plan, ...algún plan de acción para que de esa manera eh, esté pendiente a, a cualquier problema que se pueda presentar. Para eso ha sido convocada esta reunión, para precisamente para eh, hacer un plan de trabajo. Nosotros sabemos que en San Francisco de Macorís eh, y en la provincia de Duarte cualquier evento... Esta, este equipo está en condiciones de dar respuesta y controlarlo. Bueno señores, ahí están las declaraciones del gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua. Miren, el comité, ya veíamos las declaraciones. Vamos a ver lo que nos dice brevemente el general de la plaza, Edison Olivense Minaya, sobre patrullaje mixto en nuestras calles. Adelante.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 pero me gusta, me gusta compenetrar a la sociedad civil, a todos los entes de la sociedad civil, a su seguridad. Y eso lo estamos haciendo. Y lo vamos a empezar en práctica. Ahí está el general de la plaza. Miren, haitianos responsabilizan al gobierno y a los políticos de lo que está ocurriendo en la actualidad en su país. Increíble. Escuchemos esos haitianos, algunos de ellos que residen aquí en San Francisco. Adelante. La pleita la pleito del presidente está malo. La plaza de, y de todo. Es la pleito del presidente y el gobierno también que hicieron una cosa que, que no malo he hecho eso. Haití está bien, tiene que matar todo para que vuelva a una otra nación. Porque todo sobre es un ladrón. Todo. Mira quién que lo digo, caché. Soy nativo allá. Nosotros terminamos terminó Hay que venir a echar el día. Si no fue pues, dominicano, nosotros lleva el diablo hace tiempo, mi hermano, hace tiempo. El presidente todo, tiene que matar todo, matarlo y nosotros hacemos jugo con ellos, porque ellos no sirven, ninguno, ninguno sirve. Pero para mí, normalmente allá en Haití, con la situación de Haití, es un abuso, normalmente, porque el presidente normalmente le sube el precio a 85 pesos por galón, eso no puede ser. Es normal, como aquí en la República Dominicana, puede subir dos pesos, tres pesos, pero lo está subiendo a 85 pero aquí en San Francisco de Macorís en las tareas, la república dominicana no es igual que en Haití nosotros que estamos aquí estamos tranquilos aquí el problema es el es, es, es, está haciendo todos los daños que lo está haciendo el otro partido que el, que el, contra, que en contra, que contra el gobierno sí. Bueno, lo mismo que dice yo Fue la misma palabra que yo tengo Pero tú sabes cómo está Cuando un otro gobierno quiere coger el otro partido Pero dañar otro para pagar un país de cuatro A la gente que no piensa bueno Paga la cosa mala Para que vota el partido que tiene para que coge Bueno, pero ellos que saben, todos Ellos que saben todos Vamos a ver lo que Dios le va a permitir ¿Es difícil por allá la situación? Ahí sí, ahí sí, pero porque yo no sé, pero el, el otro partido que le estaba haciendo, haciendo daño a, a Hola. pero el golpeano que tenemos ahora es bueno, pero el otro partido que él estaba haciendo es hey, mala cosa para dañar. Por entonces, pero eso no parece con una cosa malo. pero imagínate, pero eso no puede hacer tampoco, por, eso está malo eso. Bueno, ahí están los haitianos residentes. En esta ciudad, caramba, lamentando la situación adjudicando esa problemática a los políticos Critican que aún no se construye el puente Sobre el río de Ugamba sobre el, Ahí está, en la comunidad de Ugamba Mejor dicho, sobre el río Calla Escuchemos Bueno, que este puente está feo Este puente, el gobierno no nos no toma carta en eso Ve, Por aquí siempre pasan muchos niños De la escuela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 Miren, y finalmente el Falpo suspende la marcha que estaba convocada para hoy, una marcha que terminaría frente a la gobernación. Los detalles fueron ofrecidos por Raúl Monegro. Escuchemos. Sí, mira, nosotros hemos decidido suspender la actividad que teníamos para el día de hoy a las 10 de la mañana, que era el piquete hacia la gobernación. Por, la, por el clima y los pronósticos de lluvia que tiene. nosotros creemos que eh, lo, la suspendimos hasta nuevo aviso, entendiendo que en cualquier momento puede seguir lloviendo, puede llover y puede también producirse cualquier devolamiento de río. En ese sentido, en ese sentido hemos decidido eh, posponer las actividades hasta que, que se busque una fecha más adecuada. Puesta entonces la manifestación que había anunciado para la mañana de hoy el falpo aquí en San Francisco de Macorís. Aunque no ha llovido, en la mañana de hoy no ha caído una gota de agua señores, así es el clima, así es el tiempo. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy line 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú, llámenos. Al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Bendiciones a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. eh. Así que nos vemos mañana, compañeros del alma. Fulvio, Gracias, Raquel, Claudia. vuelvo con ustedes. Gracias Vladimir. Gracias, gracias, gracias Vladimir, gracias Vladimir Paula por este importante bloque de informaciones. Bueno, amplísimo bloque. Tomar precaución, la, aunque la Oficina Nacional de Meteorología ha dicho que las lluvias van a disminuir. ...pero va a aumentar la humedad y el calor por supuesto va a seguir afectando... ...y aquí en nuestra provincia según los pronósticos pudiera llover en horas de la tarde... ...según el pronóstico de las 6 de la mañana de hoy habría incremento de nubosos ocasionales... ...y posibles chubascos, la temperatura estaría entre 31 y 33 la máxima... ...y la mínima entre 20 y 22, bueno y en este sentido dan, actualizando esa información porque el comité de emergencia se ha reunido acá, encabezado por el señor gobernador Juan Antigua Javier. Eh, ha dicho que la experiencia es, la tienen acumulada y que no deben improvisar. Uno supone que no, pero las acciones hay que hacerlas, sobre todo más que todo, preventivas, de mitigación de respuesta, sabemos que saben darlas, que están preparados para ello, pero en prevención hay debilidades en el país completo. No, y, y también sabiendo que tenemos una de las zonas más amplias que son vulnerables. Uh -huh. Tenemos todo el Bajo Yuna que es vulnerable, tenemos aquí en el casco urbano toda la zona de ribereña del río y las cañadas que hay aquí en San Francisco de Macorís, amplios eh, eh, barrios. Barrio Azul y que le fue tan mal en la pasada. De que, que son lluvia. totalmente vulnerables, ¿verdad? Uh -huh. Y el gobierno vuelve y construye ahí. El COE dice que se desplazaron más de 8 mil personas, que 19 comunidades están comunicadas, tres puentes colapsaron, eh, 1.585 viviendas afectadas y esto... 75 acueductos. 75 acueductos y esto que fue eh, una, una tormenta. Mm. Lo que evidencia. Una onda tropical de, de, sí. desorganizada, que el campo nuboso fue lo que han afectó, Imagínese usted que hubiese estado organizada Ahí estamos viendo con fuertes vientos, o sea, formal, una sí. onda tropical formal. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es el barrio azul y lo que es el, el río Jaya. Eh, cargado de plásticos y, y, y basura. Y sí, porque hay, es, hay muchos elementos que hay que tomar en consideración con este tema, que se repite una y otra vez cada vez que hay temporada ciclónica. Recuerden que empieza el primero de junio y termina el 30 de noviembre, como cada año. Eso es como la Navidad va a venir. Entonces, ¿por qué no prepararnos a tiempo? La gente tiene que tener un, un nivel más alto de conciencia crítica, de responsabilidad también para consigo mismo. ¿Por qué dañar lo que es de todos? Tiramos la basura en las calles, entaponamos los alcantarillados, el drenaje y luego entonces vienen las comunidades inundadas. Igual en el río y ustedes están viendo una muestra de ello como el río arrastra, a mí me gusta que pasen estas cosas porque desnuda, los fenómenos naturales desnudan la realidad de los países y la ponen en evidencia, todas las debilidades, debilidades del Estado, pero debilidades de usted y de mía como persona que no, no podemos ni siquiera vivir en un Ahí ambiente en la casita, saludable, contribuimos, con, tiramos la basura al piso en la misma de manera irresponsable. ¿Tú te imaginas el ciclón María, el ciclón que azotó a Puerto Rico, que nos azote a nosotros? ¿Tú sabes a qué siglo nos manda? Tal vez como al siglo XVIII nos envía el ciclón, un ciclón de la categoría de María. Primero por la fuerza de sus vientos y luego por la cantidad de lluvia en toda la geografía nacional. Porque las lluvias aquí fueron localizadas. Uh -huh. eh, se dieron máximo de lluvia que tienen que caer en nueve meses. Por ejemplo, en, en, el gran, año, en el Gran Santo Domingo se dieron máximo de lluvia en Jaina, en San Cristóbal, que tienen que caer en un año y cayeron en, en, en una noche, así es la el naturaleza. El 29% de la lluvia que debería caer en un año cayó, eh, cayó ayer. Cayó ayer, sí, en un día. En un día. Entonces, en un día. Así es la naturaleza, las condiciones se dan eh, en la geografía, se dan en todo el, lo que es la atmósfera, el ambiente, inmediatamente se manifiesta. Miren lo que está pasando en Japón. Vamos a escuchar este contacto, Raquel, que tenemos. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Buenos días, Raquel. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que a la hora de buscar culpables, no sabemos qué vamos a hacer con esto. Son muchos los culpables. Todos nosotros, somos culpables. comenzando por nosotros mismos. Bueno, Miren lo que está diciendo Pullo, como ese río cargado de plástico ahí. ¿Y quiénes lo tiran Los animales, nosotros mismos, la gente que vive en esta ribera, que después de que están los sacando, de haciéndole casa. Esto es, esto es un problema serio de este país. No es una pobreza mental. No es económica, no es mental. Así es, esa es la más policía, grande. Así en el tránsito, así en todas las cosas. Fíjense cómo está esto. Yo estuve en estos días en un sitio por ahí, los espino. Y fue la policía buscando un ladroncito que todo el mundo sabe que es roba. Y él estaba ahí cuando la policía llegó y, ¿y que a los vecinos. Lo cubrieron, dijeron que no lo conocían. Sabiendo que es roba. Sabiendo que, no tiene, protege. Que, que esta parte se caer acabando con todos los limones, con todo lo que se puede coger. Entonces, hasta que no, no yo no da la cama de conciencia. ¿Para qué? Aquí nacemos y no morimos, ¿no? Usamos la conciencia. Nos la llevamos igualita con la que vinimos. Por eso es que no todos somos seres humanos. No es verdad que somos seres humanos. Las personas que hacen eso, para mí, no son humanas. Son animales. No es. ¿Eh? ¿Eh? Estamos esperando que hacen una cosa... Entonces, ven que el gobierno es a Muchas el gobierno, gracias. El, Prevenir esas cosas para no que lamentar. Así es. ¿Qué? Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su valiosísimo comentario. Pues el COE mantiene 22 provincias en alerta, 13 en amarilla y 9 en verde. La provincia de Duarte está en amarilla. Eh, eh, ¿Qué significa el amarillo? inminente resultado, de efecto o consecuencias del paso de recibido por, por el remanente de esta onda tropical que nos afectó y que ahora está en las zonas, eh, está sobre Cuba. Entonces, mm. ojalá hayan nuestros hermanos cubanos pues eh, que allá sí que llevan mucho, <ríe> seriamente, sí. la materia de prevención, en materia de salud, en, en aunque hay fenómenos que arrasan con todo y que no, no. hay forma de... De prevenir sí, pero, que, los efectos, pero que sí no, que en no materia de educación son fuertes allá. Y que no se confíen porque pueden ocurrir deslizamientos. Recuerden que cada litro de agua pesa dos libras y cuarta, cada litro de agua. Y cuando la tierra se satura, se enchumba, para que me entiendan bien, eso pesa miles de toneladas. Y la gente que vive en barrancones y en barrancas, los deslizamientos pueden venir. En cualquier momento, así aún ya es. haber pasado la lluvia, porque ese peso ese peso de esa agua en ese suelo húmedo, en ese suelo mojado, continúa ahí y bueno. puede provocar deslizamiento, como pasó en, en Jaina, que se deslizaron cinco viviendas juntas, se fueron, porque el suelo se satura, no tiene raíces, no tiene árboles, no tiene nada, en una, en una zona así, bueno, y se va. Así es, yo puedo entender, el doctor explica muy bien y da su opinión en torno a buscar culpables, comenzando por nosotros mismos, claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y yo puedo entender que los efectos sean muchos de cualquier tormenta por revelar las, la pobreza económica que, que tienen nuestros lugares vulnerables de República Dominicana, lo que yo no puedo entender es la corrupción que se da en la construcción de obras. Yo quiero que el, el nuestro querido coordinador Eric le mande una foto del Moscoso cuello. Este hospital fue remozado y reconstruido con casi mil millones. ¿Diga? ¿Cómo fue? Sí. Ah, que usted va Sí, eh, ok, pues brevemente. Usted va a abordar eso más adelante, pero brevemente. ¿Cómo es posible de que ya haya filtraciones? Apenas dos, tres meses, 5 de abril fue remozado y inaugurado. Y quería poner la frase simplemente del presidente Medina. Nada la, la más quiero leer eso, porque el presidente Medina, en el momento en que estaba remozando esa, esa, ese hospital, miren lo que él dijo, puedo asegurar, abro la comilla, puedo asegurar ante ustedes que ninguna clínica en el país supera al Hospital Moscoso Puello ninguna. En este centro está diseñado para todas las clases sociales de República Dominicana. Y mire qué vergüenza ha pasado el presidente Medina. O gente en las redes sociales ha criticado. Ah, que el culpable no es Medina. El culpable fueron los ingenieros de la de los que lo construyeron. El culpable es él dejarse engañar una y otra vez, porque esto es repetida a veces, la mayoría de los hospitales, pero también se cayó una pared de una escuela, 15 se días derrumbó inaugurado. de hace días, así es. Entonces, ¿por qué no sancionar de manera drástica? Que hay un sistema de consecuencia cuando estos ingenieros entonces cometen esa indelicadeza de no supervisar, de no probar, de no verificar que lo que se le está entregando sea de manera correcta y qué nivel de contaminación hay en esas emergencias con todas esas aguas ahí cayendo en esos hospitales. Pues bueno, eso no lo puedo entender, no me cabe en la cabeza. Por otra parte, Raquel, aquí el director regional Erinson Olivense Minaya de la Policía Nacional dice que se van a reforzar la patrulla mixtas para dar seguridad a la ciudadanía de San Francisco de Macorís. Y qué bueno... Ojalá y sea verdad, general, le tomamos la palabra para que aquí en San Francisco de Macorís haya una verdadera seguridad ciudadana y que todos los municipios de San Francisco de Macorís puedan salir a la calle, hacer eh, vidas sociales y puedan también vender los hierros de las marquesinas, los hierros de, de la periferia de la casa, puedan vender la cámara, puedan vender la seguridad, puedan vender la, la alarma, todo eso. Eh, le tomamos la palabra y que haya una seguridad verdadera en San Francisco de Macorís, especialmente en los barrios. Tenemos un contacto, vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Buenos sí, días. Adelante, ¿con quién hablamos? El licenciado Miguel Martínez. Adelante, licenciado. Miguel, buenos días. Sí, buen día, buen día. Decirle que el presidente no se equivocó en ese tipo, porque no habría, no hay clínica ahora mismo que iguale a ese hospital, porque eh, se si, si iguala a cualquiera de lo los sea, ese hospital, él tiene razón en ese sentido. Moderno, pero Eso no es fortuito, eso, no es eso no es fortuito, eso es un asunto porque es que eso, hay una trama, hay que ver cuánto se tarda para el socialitismo y la próxima reelección ah, de, de ese okay. presupuesto de, que maneja la OISOE. Además de decirle, con pues respecto a la Andrés. inundación los únicos responsables verdaderamente son las autoridades. A mí me dan ese baño azul, el 6 A, Yo como autoridad le garantizo que adecento eso. Ahí hay que hacer un plan, sacar año tras año, 8 10 familias, ubicarle en un lugar, inmediatamente autorizar esa zona. Y al primero que vuelva a sembrar, a, a construir o que venga, usted tiene una persona que supervise, usted va y lo mete preso, usted va a le da una buena tela, busca un mecanismo pero aquí no hay no hay esa intención. La intención es que el pobre sea más pobre, porque con eso se beneficia y el grupo que nos dirige. Entonces, los culpables verdaderos de eso son los que dirigen este sistema, simplemente porque no hay la intención de que las cosas cambien para mí. Sí. La... Muchas gracias, licenciado, gracias. Muchas gracias, Miguel. Entonces, adré de las filtraciones que regalaron al Hospital Moscoso. <ríe> <Bueno. ríe> la maternidad también, a el de Santiago, lo todos que, los hospitales que están así. Los que esperan el puente son los municipios de Ugamba. Señores, otra vez, cada vez que no, hay eh, los nietos lluvias, inundaciones, de los son dirigentes. los mismos sectores vulnerables. Nietos y bisnietos, le va salud. a tocar esa lucha. Un puentecito, que el mismo Gonzalo Castillo le dice al presidente, ah, no, eso es un puentecito, eso lo podemos eso no construir rápido, nada. eso no cuesta nada. <risa> Ajá. Y le autorizó que lo haga inmediato. <risa> bueno, te, estamos esperando que se caiga para que venga la otra visita y hagan el puente de Ugamba. Ahí están... Man. Los comunitarios exigiéndolo y siguen exigiéndolo. Mañana, vidas humanas per, perdidas, Dios no lo quiera. O mañana vienen manifestaciones exigiendo eso y lo quieren tildar de, de, de, de delincuente Pero caramba, ¿cuántos años ya van? Van más de 15 años eh, solicitando la construcción del puente de Ugamba y también el puente de so Sobrevijado para que esas comunidades... Se puedan comunicar y los niños puedan ir a la escuela. Bueno, y sigue sin construir. Así es. En otro orden, señores, apelar para el que tenga alguna información. De Ariel Gabriel Hernández, que eh, de Rancho Almedio Salcedo, tiene 15 días desaparecido. Y bueno, sus familiares, por supuesto, están desastroso, no quisiéramos estar en sus zapatos con esta situación tan dolorosa, de tener un, una persona desaparecida sin saber si la van a conseguir con vida. Vamos a orar a Dios que así sea que aparezca, Ariel Gabriel Hernández, cualquier información pueden hacerla llegar, que alguna persona, vamos a repetir la foto del joven desaparecido de Salcedo, por favor, máster, para eh, que si alguna persona lo ha visto puede llamar aquí al canal, pueden venir, eh, pueden llamar a, res, a recepción, y dar cualquier información, los familiares aquí no, no, no tengo el teléfono, no lo han colo no lo colocaron, pero sí pueden venir directamente aquí a Telenor o llamar a Telenor y dar cualquier información, si han visto a este joven Ariel Gabriel Hernández, ahí está en pantalla, 15 días desaparecido, oriundo de Rancho Medio Salcedo. Y bueno, eh, los ciudadanos haitianos han reaccionado en torno a las movilizaciones violentas, a las revueltas que ha ocurrido en su país. Desde aquí, desde este lado, tienen, ya han reaccionado, han hablado, en otros medios había escuchado a nivel nacio, medio nacional, ellos decían, bueno, es que allá no hay comida, justificaban la acción. No hay comida, no es solo el combustible que no lo subieron, sino que no hay comida y que esos políticos no sirven, decían ellos. Pues estos que fueron entrevistados aquí en San Francisco de Macorís, de estos ciudadanos haitianos, me pareció muy interesante y que debemos prestar atención a esos pronunciamientos. Dice uno, con toda razón, si no fuese por, lo, por los dominicanos, Quiere decir la solidaridad y el amor de los dominicanos. A ellos se lo hubiesen llevado. quien lo trajo? Y él menciona quién. Entonces, porque allá en Haití habla otro de los que reaccionaron ahí en el bloque de noticias. Debiera morirse todo, dice él, no, y, rena y renacer o reestructurar el país. De matarlo nuevo. A, Ma todo, sí, a todos, todos los de una políticos forma radical, haitianos. Matarlo a todos para volver partidos nuevos, gente nueva, dice él, por la forma de cómo han estado gobernando en materia de corrupción y desatención de las necesidades básicas de su pueblo. Entonces, de manera muy consciente y, y educada, ellos reaccionan, los que están aquí de este lado, y al parecer están de manera que responden ante las cámaras, están de forma legal, al parecer, y reaccionaron en ese sentido. Así es que no solo la gasolina, la comida... Eh, dice que son malos, eh, reaccionaron la mayoría de ellos los Nuestros políticos son malos, menos este, el actual presidente Jovenil Moisés, que eh, eh, está y que se ha dicho en las redes sociales sí. Ha corrido como pólvora de que está de aquí en República Dominicana Eso luego las autoridades la Y que la los demás políticos, los otros partidos quieren tumbarlo a él Exacto, que el Porque. problema es político, económico entonces, Pero ellos han reaccionado de la manera equivocada porque es que están destruyendo da. propiedades que no tienen la culpa del accionar de lo político porque no vamos a destruir las pocas estructuras económicas que tenemos claro. en un país infuncional en materia de organización e institucionalidad. Así es, así. Entonces, destruyéndolo no, y, y matándonos con uno con otro, no. como animales, matándonos. Tú sabes lo que destruir toda la fábrica, destruir todos los centros comerciales, destruir las bombas de combustible, los vehículos vieron destruir todos, todos los vehículos que, que estaban en su en su paso. Así no, así no se hace justicia. Bien. Aunque hay muchos dominicanos que eso lo ven bien, yo no entiendo qué le pasa sí. por su cabeza. Los pronunciamientos de los moradores antes de irnos del de Barrio Azul y aquí en San Francisco de Macorís, ellos están eh, preocupados por las lluvias, las inundaciones. Bueno, esto viene todos los años. Uh -huh. eh, eh, eh, Preocúpense. El licenciado dio, dio una buena solución Pre para el Barrio Preocúpense Azul. Preocúpense por lo que viene, que también todavía no ha pasado nada, ¿eh? Vienen mucho más cosas por ahí, tienen que estar bien apercibidos y preocupados. La temporada ciclónica es hasta noviembre y recuerden que producto del calentamiento global, cambio climático, hay tormentas y hay huracanes fuera de temporada, ya lo hemos sí. visto. Estar preparado es la clave. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en el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 in <laughs>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 2018. Para más información 829 669 3001.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 Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. Gracias por continuar con nosotros acá de mañana, Fulvio. ¿Usted tiene recomendaciones? Sí, sí, Raquel. Si usted quiere verse bien y también cuidar sus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores monturas del mercado, las, los mejores equipos, esa tecnología de primera y profesionales de primera atendiéndolo a usted. Óptica Máxima Visión, en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión, solo marcas, solo prestigio, para verse bien y cuidar sus ojos. Bueno, y la gente de las guaranas no tienen que salir de ahí, porque el supermercado Almanza lo encuentran absolutamente todo. Y el regalo para papá, que tampoco se menciona, qué falta de, de amor a nuestros padres, señores, cuando es fiesta de madre, pues publicidad por pipa, como decimos. Pero en las guaranas, para mamá y para papá, todo lo encuentra allá. Así es que la gente de las Guaranas encuentran todas las opciones ahí en delicateces. Está por departamento como todos los supermercados modernos de hoy día. Así es, encuentras todo en la calle principal 34A, las Guaranas, tan nuestro como las Guaranas. Así es. Bueno, es el tiempo para compartir el tema central. Hoy le corresponde a Fulvio Muchísimas gracias, Raquel. Hoy quiero compartir con ustedes las inversiones del Estado y consecuencia en las construcciones. A raíz del de paso de esta tormenta tropical que desveló nuevamente parte de nuestra pobreza y también parte de la irresponsabilidad de nuestros ministerios, y diría yo, la responsabilidad directa también de nuestro gobernante. ¿Por qué? Con un poco de lluvia, con un poco de lluvia, un día, un día, se manifiesta inmediatamente las inversiones del Estado, cómo se hacen, con qué falta de ética y delicadeza se trabaja. Ahora no me sorprendo que en cada, uno de, en cada una de estas iniciativas haya la presencia de mafias involucradas para buscar dinero a toda costa como de lugar. Ahora entiendo por qué un enchufe de un hospital puede costar casi mil pesos y a veces mil y algo de pesos. Y una cerámica que tiene que ponerse, un piso que tiene que ponerse de tal calidad se pone de otra. Ahora entiendo por qué dicen que es un mármol traído de Italia, cuando se va es otro. También se entiende por qué un alambre 8 es 14 o es 16 el que se pone. Ahora también entiendo... ¿Por qué un plátano le puede salir al Estado en 40, 50, 60, 78 pesos? Cuando tiene que usarse para dar alimentos, especialmente en los comedores económicos. ¿Cómo es posible? Primero, que se hagan estos proyectos tan ambiciosos de construcción de hospitales y reparaciones de hospitales en todo el territorio nacional sin tomar en cuenta todo el proceso de salud y la sustitución porque no es lo mismo usted tener seguridad de salud tener un espacio y que de pronto se lo destruyan todo para empezar de nuevo eso obedece a algo esas grandes inversiones que son las que dan las grandes rentabilidades, que son los que dan lo, lo, lo, los grandes eh, sobornos, que son las que dan eh, los grandes espacios para tomarse los recursos del Estado. ¿Cómo es posible que un hospital que haya sido reparado apenas hace unos meses, como el moscoso Puello y ayer Andaban por ahí las imágenes, ahí estamos mirando las imágenes, señor, eso es agua que está cayendo. Las imágenes en el mocoso cuello. Recién reparado, Eso es el laboratorio. ¿Y en emergencia del era Moscoso el mismo panorama. En el, eh, ahí está claro. la parte de, de emergencia, ahí está la parte de emergencia, toda la cantidad de cubetas y cubos, es agua que está cayendo. 600 millones de pesos del pueblo dominicano puesto ahí a reparar. El Moscoso Pueyo. Y ahí fue que el presidente dijo las palabras célebres que dijo que ese hospital no tenía nada que envidiarle, que ninguna clínica privada era igual o se asemejaba a lo que estaba ahí en el Moscoso Pueyo. Y miren cómo estaba el Moscoso Pueyo, con, con un día de lluvia, totalmente inundado, todos los pasillos pusieron a hablar mentiras. El área de laboratorio, el área de emergencia, el área de recibimiento también de pacientes. Miren, miren ahí cómo están esos equipos, Rayo señores. Rayo X. Rayo X, <risa> lleno de agua donde están los tomógrafos, donde están los rayos X, donde están todos esos equipos costosos, lleno, lleno de agua, con cubetas, filtrando toda el agua. Óigame, Presidente, solamente esa acción es para que usted destituya rápidamente y tajantemente a Pagán como director de la OISOI. No que con esto se va a solucionar el problema, pero por lo menos se tiene un régimen de consecuencia y se es más serio cuando se construye y se invierte y se usan los recursos del Estado. ¿Cómo es posible que en el área de emergencia en el área de laboratorio, en el área de rayos X, esté, esté este hospital en estas condiciones, señores. Eso, eso, no, eso no tiene ningún tipo de explicación. Y como gobernante, usted es responsable de todo eso que está pasando. Se sabe todo lo que hay en la OISOE de corrupción, y que había antes y que sigue hoy. ¿Cómo es posible que con una inversión de 600 millones de pesos, vuelvo y repito, con un día de lluvia esté en esas condiciones. Pero también pasó en el hospital Maternidad San Lorenzo de los Minas. Lo mismo pasó en el hospital Maternidad San Lorenzo de los Minas. Para que producción me ponga el otro hospital. El hospital San Lorenzo de los Minas. Pasó lo mismo, señores. Un hospital también es eh, reparado, un hospital que se han en, en, eh, echado todos los recursos ahí también y, y o, ojalá los periodistas hubiesen ido también al Darío Contreras donde hay donde se invirtieron millones, miles de millones de pesos y pasó lo mismo el otro ejemplo es el hospital San Lorenzo Los Minas señores lo mismo Cabral en Santiago. el Cabral Ibaez en Santiago lleno de agua por donde quiera, recién remodelado, recién eh, invertido, grandes sumas de dinero del pueblo dominicano. Señores, y lo mismo pasa con las escuelas. Paredes que se derrumban, paredes que se agrietan, aulas que se agrietan, eh, agua que cae en las aulas, la misma inversión. Porque donde hay que echar una funda de cemento y dos carretillas de arena, echan una funda de cemento en cuatro carretillas de arena. Donde tienen que usar varilla a, a 10 centímetros, usan varilla a 30 centímetros y 20 centímetros. Donde tienen que usar pintura buena, usan pintura mala. Donde tienen que usar alambres, alambres eh, fuertes, usan alambres débiles. Donde tienen que usar el piso en granizo, usan cerámica cualquiera. Donde tienen que usar unas persianas de tal tipo, usan de otro. Buscando economía por todos lados. Porque los ingenieros tienen que pagar un 25% de coima. Hay que pagar. Y hay que pagar también si esa deuda tiene mucho tiempo porque hay que sacarla de, del Ejecutivo, hay que buscar la orden en, en el Palacio y hay que dar hasta un 30%, 35% y, 4, y 40% si, si ha pasado mucho tiempo, y hasta un 50%. Entonces hay que hacer todas estas tramuñerías que se hacen poniendo en riesgo vidas humanas y también usando los recursos del pueblo dominicano de una manera lamentable usted se imagina en la sala de cirugía la inocuidad que debe de haber ahí la higiene que debe de haber ahí la cantidad de hongos que van a proliferar en toda esa zona eh, húmeda la cantidad de bacterias que van a aparecer ahí esos son los hospitales presidente que usted nos dice que son mejores que cualquier <coughs> clínica esas son las escuelas que son las más seguras del mundo y están la mayoría con vicio de construcción, que eso es lamentable. Eso es corrupción, presidente, desde el principio hasta el fin. Pero usted como responsable, que nos gobierna todos, ese que construyó esa escuela, ese, esa dirección de la soy, debe de ser destituido con responsabilidad. Y lo que han construido los demás hospitales también, y las mismas direcciones que hay también construyendo las escuelas, el mismo ministro, debe de ser sustituido. Eso no puede seguir así. Ser tan permisivo, eso es, eso es, eso es parte de, de la misma corrupción. Usted, a usted le llega todas las informaciones del mundo, todas las informaciones. Usted tiene el DNI para usted, usted tiene todo, tiene todos los informes, todo. Esperamos que ejecute, porque no es posible que con tres, con tres gotas de lluvia también se colasen. ¿Cuántos puentes fueron que se colasaron, Raquel? Anda por ahí la noticia. ¿Tres o ya. cuatro puentes? Sí, tres o cuatro oh. puentes colapsados. Eh, tres puentes colapsados. Solamente hace caer un poco de agua para colapsarse los puentes. Ese flamante ministro de, de Obras Públicas que usted tiene, Gonzalo Castillo, ¿Con qué es que están pegando las faldas? Yo, no sé qué qué es que la están... Yo no sé con qué es que están pegándolo. Usted sabe lo que es invertir millones de pesos y pasa una lluvia y ya se cae el puente. ¿Te imaginas una semana lloviendo? Óigame, si nosotros, eh, eh, eh, Dios no quiera, pasa por aquí lo que pasó por Puerto Rico el año pasado. Ay, ay, un ay, huracán ay, parecido a María. Van a, a colapsar todos los puentes del país. Van a colapsar todos los hospitales y todas las escuelas. Con esos estándares de construcción no se puede jugar, con esas condiciones que exige la naturaleza, esas exigencias que tiene de construcción no se puede jugar, no se puede estar construyendo así. Y simplemente terminándolo con pintura, terminándolo con pintura, una pinturita bien bonita que por cierto no dura mucho porque es pintura mala también. El Estado se merece todo lo más malo, el Estado se merece la peor pintura, los peores aceros, los pe la, las peores cerámicas, los peores eh, mármol, los peores alambres eléctricos, Todo lo peor se merece el Estado y es lo que sale más caro, lo que sale más costoso al pueblo dominicano es eso. Miren el gran Santo Domingo, cómo se inundó el gran Santo Domingo. Hace 20 años que no se hace una inversión en drenaje en la ciudad capital, en el Gran Santo Domingo, pero lo mismo pasa en todas las ciudades. El drenaje de todas las ciudades es totalmente deficiente, porque todos los días se construyen carreteras, se ponen capas asfálticas, se construyen y se ponen cemento y por donde quiera, y lo que estamos haciendo es una selva de cemento, ya el agua no tiene pa, para dónde percolar, para dónde filtrar de una manera natural y no se construyen los drenajes. Vamos a escuchar este contacto y luego continuamos con nuestro comentario. Buenos, Buenos días. días. Oh, Dios, mi amor, ¿cómo estás? Buenos, Buenos días, días Hola, Irka. Hola, Irka, ¿qué digo? tal, amor? Oye, mi amor, el único presidente del planeta que pone como intendente de un ministerio a una persona que no corresponde es ese que tenemos... Porque su amigo, recuérdate que Gonzalo Castillo no es ingeniero. Entonces, ¿cómo él puede opinar? ¿Cómo construir? Si él no tiene conocimiento. Porque yo quisiera ser. Yo creo que Gonzalo Castillo era ingeniero, Irca. No, él no es ingeniero, él es administrador de empresas. Ah. ¿A que te enteres? ¿Cómo yo? Yo quisiera ser ahora mismo científica de la NASA. Pero yo <risa> tengo conocimiento para sí. llegar a ese punto. Sí. pero aquí es así eso lo hace Danilo Medina el único, por eso pasa esta cosa, un beso a los tiene muchísimas, gracias, gracias, muchísimas gracias el Gran Santo Domingo esas imágenes que han circulado por todas las redes 20 años que no se hace un sistema de drenaje en el Gran Santo Domingo, ni los alcaldes ni lo hace tampoco eh, los ejecutivos, ni ninguno de los presidentes que pasaron Casi mil kilómetros de carretera en todo Santo Domingo y todo distrito. Apenas 800 kilómetros se han hecho de, de, de drenaje medianamente eficiente. Y eso, que Santo Domingo está entre terrazas, que va inclinada hacia el mar, hacia el malecón. Pero en el mismo malecón era que había agua. Miren, miren cómo estaba la ciudad. Así estaba la ciudad negada, completamente. La parte céntrica bajó rápido. Esto hay que reconocer, hay que decirlo. Pero no de rápido. Raquel. Pero hay otras zonas que no. Y hay un nivel de imprudencia, y maleducación y falta de conciencia grande también, que no solo es el Estado, sino que los ciudadanos, nosotros, los disques humanos, entonces tiramos la basura en las calles en vez de tirar en zapacón y luego entonces tapamos todos estos filtrantes y ahí vienen las inundaciones. Habían otras imágenes peores que esa. Sí. Que el techo se le era sí. el techo hay, hay, de los Hay imágenes peores que el esa. El techo de los Aunque la basura era que se, le tiene, llegaba el agua. Tiene una parte. Tiene un componente muy importante. Tiene un componente, pero no es el componente eh, grave del asunto. El, el componente grave del asunto es que, ahí estamos, es que eh, el componente grave del asunto es que no hay sistema de drenaje adecuado, adaptado para estos tiempos. Demasiado cemento, demasiada capa asfáltica, el agua no tiene hacia dónde circular. Se necesita, ahí están las paredes de la escuela que se cayó. 15 días inaugurado y eso se cayó. Eso me recordó no a la del Liceo Julián Javier Y no se ve ahí. ni siquiera un amarre en le esa pa, pared. Le pasó lo mismo. No se ve un amarre de un amarre que pueda amarrar los bloques ahí y todo. Eh, esa pared de amarre que le echan, esa columna eh, que le echan de amarre, solamente las verticales, no se ven horizontales, eso se cayó todo y la escuela se llenó de lodo, llena, inundada completamente. Eso es el lodo que hay adentro. Y eso tiene 15 días que se La inauguró. suerte que están los niños de vacaciones. Mira, ¿Tú imaginas miren, que fuera un horario eso, con, eso. con la escuela llena de no, estudiantes? No, no, o no. que algunas personas de la comunidad ahí, estuviesen ahí están, por ahí. Ahí están, de ahí están los millones del pueblo dominicano. Ahí están los millones del pueblo dominicano en construcciones hechas de esa manera. ¿Tú te imaginas un terremoto en condiciones así? O un ciclón como el de Puerto Rico, a las construcciones que nosotros tenemos. Y pasan gobernantes, pasan eh, síndicos, alcaldes, y no se soluciona un solo problema de drenaje. No hay ni siquiera un político que tenga en su, en su agenda solucionar el problema de inundaciones que se dan en todas las ciudades del país. Y el sistema de aguas negras, de, de ese fecales eso es un caos en todas las ciudades. Lo que cruzan por las ciudades cuando hay agua, están cruzando por encima de ese fecales porque eso es lo que hay. No hay esa condición. Y así somos un país desarrollado, así somos un país moderno, así somos un país que estamos continuamente al desarrollo. Desde que cae una gota de agua, se vislumbra inmediatamente y se desvela la realidad de que somos un país pobre y un país que no tiene eh, soluciones. No, que no somos pobres, que somos ricos, lo que somos mal administrados. Soluciones a su sistema de drenaje, soluciones a su sistema de excretas. Ahí están los pronunciamientos del presidente. Qué bueno escucharlo, es bueno escucharlo, productor. Es bueno escucharlo. El dinero complementario va a recibir al final del mes. Y lo mismo ocurrirá con las enfermeras, las bienalistas y los odontólogos. Porque estos centros se están haciendo con esa finalidad de que podamos recibir también el pago por la persona que ya tiene que avanzar por la ruta del entendimiento y que cualquier. Bueno, ahí nosotros escuchamos, pero lo que queríamos escuchar creo que está en el minuto 55. y con 59 segundos uh -huh. está lo que queremos escuchar donde él dice que ese es el mejor hospital de América Latina que compite con cualquier clínica privada por las condiciones que están ahí el Moscoso Puello el que ustedes vieron lleno de agua con un solo día de agua ese hospital que estamos entregando hoy lo digo aquí no hay ningún centro médico privado de la República Dominicana que lo pueda superar no lo hay. Esos centros médicos que ustedes tienen que pagar sumas millonarias para atenderlas no superan el actual hospital Moscoso Cuello. Entonces, Muchísimas gracias, productor. Ahí nosotros escuchamos a la voz del presidente. Ponen al presidente a hablar mentira. Con un solo día de lluvia, ¿se echó abajo todo lo que el presidente dijo? Porque es verdad que está, equi que, que está equipado. Pero con esos vicios de construcción, eso es lamentable, con 600 millones de pesos incluidos en esa reparación que se hizo al mocoso puello, Es una falta de respeto, que en un día de lluvia, en un rato de lluvia, esté eso en esas condiciones y cogiendo prestado para todo. Y el pueblo dominicano pagando con sangre, porque es con sangre lo que está pagando el pueblo dominicano, dejando de comer para que estén cogiendo prestado y poder pagar tantas deudas y tantos intereses para no tener nuestro dinero invertido de esa manera y que no haya régimen de consecuencia, que no se destituyan esos ministros, que no se destituyan esos directores. Eso es falta de responsabilidad, presidente. Ejecute. Necesitamos que la inversión del pueblo sea bien hecha y se haga con responsabilidad y con respeto a cada ciudadano dominicano.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 Artista sorpresa, Palmar Small, una forma diferente de ser un super papá. Más información en nuestras redes sociales.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Me siento feliz, contenta de tener este set engalanado con unas niñitas que serán reina en los próximos días de estas niñas, se elegirán al menos cuatro niñas reinas y virreinas. Esto es el Reinado Santa Ana Infantil 2018, que por segunda vez se realiza acá, lo organiza la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Para hablarnos y conocer un poco de estas niñas, y ya en pantalla ustedes están viendo la promoción de este importante evento que será la elección de la reina el próximo domingo 15, 3 de la tarde, en la Ciudad Agropecuaria. Ahí están las expectativas y los invitados que estarán de honor. Vamos a hablar de este tema con la encargada del Departamento de Desarrollo Comunitario, Coordinadora del Reinado, la señora Inmaculada Valerio, pero también nos acompaña Dijanir Almanzar, que está, está coordinando también y es parte de este equipo. Ellas dos en coordinación con el Departamento de Cultura de la Alcaldía. Buenos días, Inmaculada, ¿cómo estás? Sí, buenos, buenos días, días Raquel. Muy buenos días. muy buenos días, Fulvio. Buen día a los amables televidentes. Y buen día a las chicas hermosas. Sí, <risa> <muy> <risa> sí aquí tenemos, aquí estamos acompañadas de 10 de las candidatas que van a participar el próximo domingo a las 3 de la tarde en el jornada Infantil, Santana 2018. Que se efectuará en la ciudad ganadera. En total son 14. Son 14, tenemos bien. 10 aquí presentes las otras. Excelente. Como que se le pegó la sábana. <risa> sí. Bueno, pero es que están de vacaciones también, hay que entender, la verdad. Un sacrificio que están haciendo. Fol adelante. Bueno, eh, yo quisiera que las niñas dieran su nombre. Sí. Para que todo el mundo la conozca y la vea. Muy bien. Empezando de esa muñeca de 7 años. Estrellita. ¿Tu nombre? Muy buenas. Buenos días. Sí, sí, sí. Está Muy buenos días, mi nombre es Karen Alvarado ¿Y de dónde vienes? Vivo en las colinas, muchas gracias Cómo no a ti, gracias. vamos a pasarle el micrófono a la compañerita de al lado Muy buenas tardes, muy buenos días, mi nombre es Cruz Meli Guzmán Tengo 11 años de edad, represento el sector Bihousa de muchas gracias Cómo no, wow. miren qué hermosa muy buenos días, mi nombre es Franjelis María Enrique García y represento el sector en Sánchez Abreu, muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buenos días, mi nombre es Yasmailin de la Cruz Montero, represento el sector en Sánchez Abreu, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es May Rachel Celestino Reyes, represento al sector El Capacito, muchas gracias. Gracias a ti, mi corazón. Muy buenos días, mi nombre es Nicolora Reyes, eh, represento al sector en San Chabreo. muchas gracias. Cómo no, continuamos aquí, pásenme el micrófono. Muy buenos días, mi nombre es Wilma de Altagracia Men Hernández, tengo 12 años de edad y represento al sector El Capacito, muchas el gracias. Capacito, muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Darlisa Chaten, tengo ocho tengo años de edad, represento al sector La Brugal, muchas gracias. La urbanización Brugal. Muy buenos días, mi nombre es Karen Denise de la Cruz Montero, tengo ocho años de edad, represento el sector en San Chabreo. muchas gracias. Qué hermosa. Muy buenos días, mi nombre es Luis Merlín del Carmen Brito Paulino y represento el sector de la Villa Olímpica. Muchas gracias. Qué hermoso, aplauso para todas, ahora sí bien fuerte. Sí Mira, Raquel. Cuánto talento, qué color de la mujer dominicana, espectacular. Qué niña más hermosa, Dios las bendiga. Muchas ya la estoy extrañando y no hemos terminado. Esto es nuestro trabajo que hacemos día tras día, entrenándola. Eh, tenemos en el máster tenemos una foto donde nosotros día tras día, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, estamos con ella, valga la redundancia. Todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, entrenando nuestras niñas. Ahí están, Ahí están todas. todas. ellas. Eso fue el martes pasado en la, en la sección donde ellas fueron a presentarse y fueron espectaculares. Él es Daniel de la Cruz, el que está montando el evento. Parte show, del equipo. Parte del equipo. Ahí están ellas compartiendo merienda. Ahí están ellas. Ahí en otra foto está la, la reina actual, Astrid Santos, que también ha estado aquí. Que también han estado es parte del equipo organizado. ¿Qué tipo sí. de capacitación se le da a estas niñas de Yanira o en Sí, sí, sí, sí las la niñas reciben oratoria. Y también excusando a la maestra Giselle Núñez, que es parte del equipo, uh -huh. excelente maestra pero por causas ajenas a su voluntad no puede estar aquí con nosotros oh. en el día de hoy. ¿Oratoria? ¿Qué más? Sí, también las niñas han leído muchísimos libros. ¡Ah, qué bien! <risa> ¿Cuándo, es, bueno. ¿Cuándo será el evento principal? Aunque se pasó en el máster, pero es bueno que lo digan para que los demás puedan escuchar y sí. estar pendientes. Porque esto no se lo pueden perder. Este talento dice. de esta niña y lo que va a pasar ahí no se lo pueden perder. Sí. No, no, no. Esto es inevitable, San Francisco de Macorís el próximo domingo 3 de la tarde se dará cita en la ciudad ganadera ahí vamos a estar compartiendo con este reinado, ellas son le decimos a ellos en los ensayos ellas son las protagonistas de este evento claro sí. 3 de la tarde Ciudad Ganadera, el precio es 100 pesos por persona. ¿Dónde están disponibles las taquillas? Las taquillas están disponibles en el Departamento de Cultura, pero también allá vamos a tener a la venta. Veo en la taquilla que estarán animados este evento por los chamacos, Kevin sí. Hense y Kanki, su pandilla. Así es, es un espectáculo <risa> para toda la familia. No solamente para... Siempre las niñas van acompañadas de sus padres o de un adulto, pero también los padres o los familiares van a disfrutar porque es un espectáculo increíble maravilloso hay que estar ahí para verlo hay que ver para creer como dicen por ahí así que les invitamos también a ustedes para que participen y a todo el público que nos está pues, viendo en esta mañana que participen en esta linda actividad, que lleven sus niños, sus niñas, porque ustedes ven niñas aquí, no es que para niñas, es eh, para niños, para niñas y para adultos también. Que vayan a apoyar Sí, exacto. Por Tú me preguntaste que, qué más... Eh, qué tipo es? de capacitación. Exactamente, pero las niñas, que digan ellas, quién han aprendido? ¿Quién quiere hablar? Vamos a ver. ¿Quién le gustaría hablar? Bueno, la primera que levantó la mano es sí. la de la core, las el, orejitas la hermosas. Sí. Adelante, ¿cómo es que te llamas? Wilmary. Wilmary, adelante. ¿Qué has aprendido? Eh, el reinado yo he aprendido a cómo sentarme en una mesa. O sea, etiquete y protocolo. Sí, claro. Sí, Excelente. Cómo sí, sentarte en la mesa. Cómo sentarme en una mesa. Eh, también he aprendido diferentes tipos de modales. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. ¿Quién más quiere hablar? Ahora sí, aquí. Buenos días, en este reinado yo he aprendido muchas cosas En cuanto a pasarela, a oratoria y muchas cosas más Ah, pasarela, Y está le, bastante quiere demostrado ¿Quiere algo? ¿Un refrán? ¿Quiere compartir un refrán? Ven acá uno de mis camarógrafos estrella Miren en cuanto a pasarela, miren el porte de esa niña Como está paradita, es eh, lo formal Esa es la pasarela Esa que ha aprendido bastante Vamos a escuchar a Buenos días, eh, yo aprendí un libro, se llama Refranes yo aprendí que debes hacer tal palo, tal astilla. Significa, como un ejemplo, que mi mamá es buena madre y buena, y buena trabajadora. Muchas Entonces, gracias. si tu mamá es buena trabajadora y buena madre, ¿se supone que? a ser igual que, que ella. Que tú debe ser así de tal palo tal astilla. Ay, qué bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito. O sea que le están leyendo libros de cuentos, sí. refranes populares, han aprendido etiqueta y protocolo, cultura, comportamiento. Cultura. Exacto. Exacto. Qué bueno. Exacto. ¿Qué, bueno. Y, ¿Y qué ca calidad? Eh, ya, ya, ya, ya. ¿Se eh, apuntar qué, algo más quiero preguntar. Porque algo, eh, ¿Cuáles son los premios? ¿Cuántos son? ¿Cuántos sí. van a premiar? cómo, cómo será ese proceso? Sí, en este murado, año, sí, ¿cómo sí. Va a ser estructurado? tomando en cuenta que estamos trabajando con niñas, uh -huh. vamos a dividir en dos categorías Tenemos la categoría de 7 a 9 años, okay. ahí va a ser una reina y una virreina Y de 10 a 12 años, ahí va a salir una virreina, una reina y una virreina O sea que va a haber dos reinas Dos reinas y dos, dos virreinas virreina En diferentes categorías Esto sería la primera vez que ocurre La primera vez ¿Por qué vuelven a repetir esta temática infantil? Ha dado resultados, ¿verdad? Hay sí, que, que, que trabajar con... Reinado infantil también. Sí, sí. Nosotros, desde el, otro, el año pasado, se, eh, cuando hicimos el primer reinado, vimos que a las niñas les gusta. Y yo le digo, a ellas que esto es de paso a la corona, uh -huh. porque aquí podemos tener una futura reina, una futura princesa, una futura una Miss M Universo, mi República Dominicana, entonces, Miss República un universo, Dominicana. Así es. Entonces, ellas todas están preparándose para eso. Lo tomamos en cuenta. Raquel y uh -huh. Fulvio, porque cuando nosotros empezamos el otro año, nos dimos cuenta que es necesario trabajar con las niñas. Y ellas todas se han puesto, se han comportado de una manera increíble, con una disciplina única. Uh -huh. Estas niñas son puntual a la llegada. Yo digo, no, pero ella la que llegue a las dos para estar allá. Ellas llegan a las 2 de la tarde y se van a las 5 muy dispuesta a dar, a servir, a, a entrenarse ella tiene muchas inquietudes y eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción saber que nosotros estábamos marcando porque nosotros en el diario vivir sabemos y estamos seguros que el que le marca un niño uh -huh. le hace una huella cuando se marca para mí pa para siempre en, para estar, en este sentido claro, claro. aquí pudiera estar la, pre la presidenta de la, de la república de seguro ¿hay alguna que le gusta la política? ¿hay alguna que le gusta la política? No, bueno, ninguno. Dice yo ayer: aquí puede haber una síndica, una directora regional. Sí, una ministra de educación. Sí, una senadora, una, una presidenta. Una diputada, una buena bueno, abogada. Bueno, ¿qué pero qué, ¿qué quieren ser mañana? ¿Qué ustedes quieren estudiar? ¿Qué quieren ser? Astrónoma. Oh, mira. Ah, astronomía <risa> le gusta. Astronomía. ¿Astronomía? Sí, Espectacular. Ahí, excelente. Esas son una de las ciencias que se necesitan. Mucha dedicación, sí, mucha, eh, mucha dedicación, mucha... Sí, es muy lectora. Sí, <risa> sí eso está bien. Eh, Wilmary es una de las niñas que ha sido, como diríamos, una de las que más se ha involucrado, dispuesta siempre a ayudar. Aquí cada una tiene su historia. Y la demás, ¿qué quieren estudiar? Vamos a ver. Vamos a ver aquí aquí. aquí levantó la mano. ¿Ah? ¿Qué te gustaría estudiar? Profesora. Qué bien. Una maestra. Muy bien. A mí me gustaría estudiar, ser doctora oh, una, médica, un una médica, una médica A mí también ah, okay. A ti también quieres ser médica médico. Muy bien A mí me gustaría ser periodista wow. Me va a quitar el trabajo después Me va a quitar el pero está bien, muy bien Excelente, excelente. excelente. necesitamos buenos, periodistas. Sí. buenos más? periodistas Muy buenos días, a mí me gustaría ser pediatra Pediatra. pediatra, te gusta trabajar con los niños. Otra médico. Sí, Otra médico. interesante. <risa> a mí me gustaría ser doctora. También, doctora, mucho, mucho doctora. Muy bien, muy bien. A mí me gustaría ser doctora también. También doctora. Ay. Muy buenos días, a mí me gustaría ser doctora. También. a ver un centro médico. Lo único bueno, bueno, bueno. que tiene que definirse la, la especialidad y tenemos que estar Por supuesto, así es. Es una... Muy buenos días, a mí me gustaría ser ingeniera. Ingeniera, no, ingeniera también. Pero tiene que construir bien, eh, <risa> que no pase sí, que con un periodista, de periodista, de sí, sí, sí. problema. Construir bien, eh, Sí, y sobre todo la medicina, una de las áreas más hermosas, porque ustedes apre aprenderán a salvar vida. Esa es la idea, ¿no? Dar salud y salvar vida a través de esta ciencia. Bueno, yo les deseo éxitos a todas. ¿Cuáles son antes de irnos? ¿Cuáles son las cualidades que se van a ver? el jurado va a, te, a, a, a puntualizar para elegir quién será la reina y la virreina. en cada una de las categorías. ¿Qué sí, se va a medir? Se va a medir la capacidad de cada niña. La destreza, el desenvolvimiento, el compartir la una con la otra. Porque tenemos que tener cuenta. yo de no tiene ninguna. Son talento. fabulosas. Sí, sí, Tienen mucho talento. Sí, talento. sí, a eso nos vamos todas sonreinas. <risa> así así. De. Desde ahí empezamos. Desde ahí partimos. Del desenvolvimiento, compartir. Entre, hermandad, entre todas. Desde ahí empieza Sus habilidades O sea, desde ahí el, el jurado ¿Y quiénes son el jurado ahí. Ah, tan, tan, tan ¿Lo tenemos en secreto todavía? Sí, sí, sí todavía está en secreto okay. sí, oh, es, es mejor así El domingo, 13 de la tarde 13 de la tarde en la ciudad ganadera. Así que les esperamos a todos y a todas Niños, niñas, padres, madres, tío, abuela, abuelito, bisabuelo Todos van para allá Porque realmente es increíble lo que va a pasar ahí Increíble, espero que me lo cuenten porque con esas luces y esas niñas cantando, modelando, bailando más el espectáculo de Kevin y Jesse, ¿eh? los chamacos y tanque completo. Las chicas van a, a bailar a también carne. en coreografía. Sí, van a hacer su talento. Cada quien va a presentar su talento, Su prueba sí, de, talento, de talento, exactamente, claro que sí, cada, una. Sí. cada una. Tanto en baile, en canto, en ballet, en La, lo que ellas más o menos, lo, que, en, lo, lo que, hayan que han decidido entiendo. hacer. Eso tiene la oportunidad ahí, es maravilloso. Bueno, pues será una noche espectacular. Desearle o suerte a Carlen y así, tarde, empieza a las 3. La Car Carlene, a Darlisha, a Chris Bailey, sí. a Karen, a Mariela, a Nicola, a Wismerling a, a Scarling, a Chris sí. Marlin, unos nombres hoy es día es que le ponen a, a estos muchachos. Jessie Lenny, Cruz Marlin, Wilmari y Frangeli. A todas desearle éxito, bendiciones, que gane la mejor. Gracias, gracias. gracias. Ya, ya Desde ya, ya ganaron Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí aquí las perdedoras Aquí todas han ganado, sí. y ya saben Que aunque se seleccione Lo que se va a, sele a seleccionar Todas han ganado, porque todas han aprendido. Conocimiento, es, sí, Es, es poder. como un campamento, como un verano, como recreativo. Uh -huh. Porque todas han aprendido muchísimo. Sí, muy bien. Y eso pues, se lo ha dicho desde un principio. Así, finalmente. Sí, pues. y si todas son ganadoras, porque a ella se le va a dar su premio, su, su participación en diferentes categorías. Porque tenemos cuatro ganadoras y diez finalistas. O sea, esto es un certamen. ¿Y a cada Entonces, finalista le van a entregar qué? ¿Sí? Le vamos a entregar un, un, un, per un, un pergamino, pergamino, pergamino de participación. Ah, y su coronita se le va a poner, Qué o sea, bien. porque ella van a hacer mis disciplinas, mis... un certamen. cada una va a tener su... Su, su, su caña, renglón, su, su renglón. renglón. Sí, sí, Muy sí, bien. claro que sí. Cómo no, pues muchísimas gracias. Gracias, Inmaculada Valerio y a Dejanir Almanza por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo ya, nos apunta aquí nuestro... Uno de nuestros camarógrafos estrella, se nos acabó el tiempo para hoy. Si lo quiero, nos encontramos mañana. Mañana será otro día. Muchísimas gracias es. por estar con nosotros de mañana. Así es, gracias. Feliz resto de día. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias. gracias por la oportunidad.